darle la bienvenida a nuestro próximo invitado que nos visita para traernos muchísimas novedades de Nissan Giacopini. Alex, bienvenido. Alex Speyer nos visita que es Hola, solo, eh. de Pero estamos <ríe> bien, por supuesto. ¿Cómo estás, Alex? Bien, todo bien. ¿Ustedes, chicos? Muy bien, un placer. Bienvenido. Bueno, de Nissan Giacopini nos traes novedades, beneficios para todos los que nos están mirando hasta ahora. Exactamente. Bueno, primero que nada agradecerles por el espacio. Un placer. La verdad placer. que estamos muy, muy contentos en territorio de Giacopini porque hemos armado un convenio colectivo con la gente de Nissan Argentina. Nissan, Nissan Latinoamérica uh -huh. eh, para poder ofrecerles a todas las familias la posibilidad de poder llegar al cero kilómetro al que quieran, Nissan cero kilómetro a costo cero uh -huh. es eh, bastante largo por ahí de explicar el uh -huh. tema del costo cero Vos sabés que cuando compras un auto tenés determinada cantidad de costos adicionales para poder retirarlo. Claro. En este caso, tenemos carpetas seleccionadas para todos los modelos de la marca que te dan la posibilidad de poder retirarlos directamente a precio de fábrica. Perfecto. Buenísimo. ¿Y qué, qué modelos hay, por ejemplo? ¿Cuáles son quizás los que más se están pidiendo? mira realmente todos los modelos de Nissan eh, actualmente están siendo muy, muy populares a uh -huh. nivel nacional y también a nivel cuyo. Acá en Mendoza ha crecido muchísimo la uh -huh. marca, principalmente con el Nissan Versa, que es un vehículo gama media, seguramente uh -huh. lo han visto en la calle sí. ¿Qué es lo que tiene el Nissan Versa? Que te ofrece cosas y características que tienen solamente los vehículos de alta gama de otras uh -huh. marcas en este caso a un precio sugerido muchísimo más bajo, uh -huh. porque un vehículo de gama media. Así que la verdad que está muy bueno. Si no, también tenés la posibilidad de la Nissan Kicks, que está en el mismo segmento, es la camionetita. Uh -huh. Seguramente vamos a poder ver la, las imágenes atrás. Sí. Eh, la Nissan Kicks, dentro de ese segmento de camioneta mediana es la más patentada en lo que va del 2022 y en el 2021 uh -huh. también. Oh, Así que le gana a toda la competencia actualmente. Después tenés el Nissan Sentra, que es el vehículo... Eh, que más busca, por ahí uh -huh. sí decirlo la gente de la marca, porque la verdad que estéticamente está espectacular el nuevo Nissan Centra también lo tenemos a un precio sugerido bajísimo, muy muy bajo, por, por más que sea un auto de alta gama, uh -huh. y por supuesto lo que estamos viendo en imágenes, la nueva Nissan Frontier, que es el caballito de batalla que tenemos en Nissan desde siempre uh -huh. dentro del segmento de pickup mediana es la más patentada también en el 2022 2021, así que la verdad que estamos muy contentos, esta la presentamos en marzo así está así recién salida del horno. Alex, Perfecto. y la gente tiene la posibilidad, me imagino, de poder ir a hacer el test drive y conocerlo desde adentro, ¿no? sí. vivir esa experiencia del vehículo. Por supuesto, tenemos todos los modelos todas las versiones de cada modelo, también uh -huh. para que el cliente lo pueda probar. Estamos ubicados en territorio de Copini, que es calle San Martín Sur 600, claro. uh -huh. así que la verdad que nos gustaría mucho que tengan la posibilidad de acercarse, no solo de aprovechar esta posibilidad única realmente de poder sacar cualquier vehículo a costo cero, sino que también de poder hacer las pruebas de manejo para que puedas llevarte el auto que más te guste. Oh, en tenemos cuanto todo. a financiación, ¿qué posibilidades hay? Mira, tenemos la posibilidad de financiar lo que el cliente desee. Uh -huh. Muchas veces por ahí, eh, en el tema de planes, el cliente piensa que el plan de ahorro es estar pagando 7, 8, 9 años el so, vehículo. Sí, y no sí. necesariamente, en realidad uh -huh. depende meramente del cliente. Uh -huh. si vos tenés Como la él lo quiera armar, ¿no? A Como medida. vos lo quieras armar, uh -huh. exacto. Actualmente es el único plan de financiación que te da esa posibilidad. Buenísimo. Que puedas armar las cantidad de cuotas y el valor de cuota que a vos te quede más cómodo. O sea, puedes financiar hasta el 80, 90% del valor de cualquier vehículo. Perfecto. O si no, no financiar nada. O financiar quizás un 10, un 15% con una tasa de interés única del 0%. La, la única tasa de interés del 0% que hay a nivel nacional la tenemos nosotros, por suerte, por contrato. Así que Excelente. la verdad que está muy, muy bueno en ese sentido para poder sacar. ¿Y el auto usado, por ejemplo, se puede llevar, se puede tasar de alguna manera? Mira, te cuento, Clary, que tenemos un convenio colectivo que hemos armado con la gente de OLX Autos uh -huh. Argentina, que sí. es la plataforma más sí. grande de compra-venta bueno, de vehículos sí, usados. Sí, sí. Hemos armado un convenio colectivo exclusivamente para Nissan, eh, en el cual vos podés venir a cotizar tu vehículo Y la cotización va a ser sí o sí la mejor del mercado Perfecto. O sea, prácticamente te lo toman a precio de lista Podés entregar del 2010 en adelante eh, okay. No hay problema con kilometraje Así que la verdad que está muy muy bueno Podés entregar el vehículo usado Y llevarte el cero kilómetro uh -huh. Sin necesidad aparte de entregar efectivo claro. Eso la verdad que también está muy bueno Cero pesos es lo que vos necesitas Para poder tener el vehículo puesto en calle uh -huh. Y solamente entregaste tu vehículo usado espectacular Así que en ese sentido la verdad que, que también está muy bueno les cuento, chicos, también, sí. para, ya que estamos, traemos sí, supuesto, buena noticia todo de, to, de todo tipo, uh -huh. olvídate. Eh, pasó el Día de la Madre, sí. hace unos días, todos lo sabemos, y nosotros para el Día de la Madre sacamos una promoción exclusiva adicional de descuento, uh -huh. precisamente para las mamás que tengan la posibilidad o que quieran uh -huh. arrancar una financiación para, para empezar el 2023 con el cero kilómetro. Buenísimo. Y nosotros para modelos específicos, eso sí, es para Nissan Versa, Nissan Kixi, Nissan Frontier, Buenísimo. tenemos tres carpetas por cada modelo, que podés directamente tener los descuentos que teníamos para el Día de la Madre. Entonces adicionás lo de costo cero buenísimo. al día de la madre y la verdad que te queda ah, un precio. Buenísimo. No, te queda un precio. Para buenísimo. aprovechar. ¿Y eso tienes por dudas. esta semana? ¿o ¿Qué tiempo de vigencia tiene esta Mira, extensión? Mirá, nosotros en realidad lo que tenemos es miércoles, jueves y viernes de esta semana, okay. nos da margen gerencia para poder presentar la documentación de estas carpetas del Día de la Madre. Pero, como les decía recién, son tres carpetas por cada modelo. Uh -huh. Entonces, también va a depender meramente del stock que tengamos. Claro. Por ahí, capaz que vos venís hoy Tal día cual. y no hay problema, te puedo esperar hasta el viernes, pero capaz uh -huh. que venís el mismo viernes y, y, y estamos un, ya es un poco complicado. Exactamente. Entonces, cual. para eso, sí es muy, muy importante. No sé si estamos viendo en pantalla el número de sí, teléfono claro. de contacto. Todo el tiempo estuvo? Todo el tiempo uh, uh -huh. Espectacular. Bueno, el número de teléfono de contacto es mensajito, WhatsApp. O llamada perdida para que un asesor en el momento se contacte con ustedes. Eso es importantísimo para que podamos reservar las carpetas. Excelente. Sí, estaría bueno que en el WhatsApp, en el mensaje, uh -huh. eh, ustedes chicos en la casa puedan agregar qué modelo quieren, como para ya ir más ah, o menos armando Alentando. el cubo y ya sí, obviamente, que después nos comunicamos. Y agreguen ahí lo bien mejor de mañana. Claro, vengo de parte mejor de mañana. Por supuesto, para que sepamos los dejo. Alex, muchísimas gracias por acercarnos esta información, a nuestros televidentes, todos ya mismo, sacando fotito ahí a la pantalla, agendando rápido el número para no dejar pasar a esta oportunidad muy bonita de tener tu primer cero kilómetro, tu nuevo cero kilómetro, ¿por qué no? Y qué mejor que sea de Nissan Yacopini. Por supuesto, supuesto, claro que sí autazos fabulosos muchas gracias, gracias, gracias a ustedes, un placer chicos. un placer